Hoy les voy a enseñar cómo hacer su propia bolsa de dados. Y vamos a empezar con un rectángulo de tela, en este caso uno de 20 x 16 centímetros, cualquier que te dé la que tengan a mano siempre y cuando no sea muy finita. También van a necesitar agujas de coser, de cualquier medida realmente, hilo que tiene que ser del mismo color que la tela. Yo estoy usando uno negro para que se note en el video, pero siempre cosan con hilo del mismo color. Una tijera para cortar la tela y el hilo, algún tipo de cordel, cinta o cordón para cerrar la bolsa y alfileres. Si no tienen alfileres pueden usar palitos de madera como uso yo o si no estos clips para papel que no sé cómo se llaman pero que yo siempre tengo dando vuelta. También pueden hilvanarlo, eso ya está a gusto de cada uno. Yo voy a empezar enhebrando el hilo porque no tengo máquina de coser. Si tuviese máquina de coser, esto se hace en dos minutos. Pero no tengo, así que les voy a explicar cómo coserlo a mano. Esta técnica me la enseñó mi vieja y es... Agarran el hilo, lo doblan al medio, enhebran las dos puntas por, la, por el ojo de la aguja... Y les queda un rulito en el medio, o Esa ese... Sí, voy a decirle rulito, no, no sé cómo se llama eso. Eh, pero eso reemplaza tener que hacerle un nudo al hilo. Después, van a alinear las líneas blancas, estas que yo marqué, se tienen que asegurar que estén perfectamente alineadas y que no se vayan a mover cuando lo van a estar cosiendo. Si no, la bolsa le va a quedar chueca. Acá es donde entran en acción los alfileres, si los tienen y si no los tienen, cualquier otro tipo de cosa que sujete a la tela, para que la tela no se mueva mientras lo están cosiendo. Para coser yo voy a usar el punto atrás, porque es el único punto que sé hacer, no también es el punto ojal, no importa. El punto atrás es un punto de costura que es bastante fácil de usar y ¿qué se hace? Primero lo que van a hacer es pasan la, la aguja y ven cómo la aguja pasa por ese rulito que les quedó. Bueno, así se hace el primer punto y con eso se ahorran tener que hacerle un nudo. ¿Es más fácil o práctico que hacerle un nudo al hilo? No sé. Pero es la forma de coser que yo tengo y es la única que he usado y es lo que me sirve, así que lo hago. Después, el punto atrás se hace. Primero, marcan un punto común y corriente. Después, ponen un par de milímetros más para adelante la aguja y lo cosen para atrás. ¿Ven? pasa un poco para atrás y después la punta de la aguja un poco más para adelante y el punto siguiente va a ser exactamente lo mismo la punta de la aguja entra en el punto de atrás y sale un poquito más para adelante y así repiten todo el proceso esto no es un canal de costura es un canal de rol supuestamente así que eh, no les voy a mostrar cómo se cose todo esto, y de nuevo, si tienen máquina de coser, es mucho más rápido. Así que vamos a usar la magia de la edición para ahorrarnos todo este paso. Y ¡plup! ¡Eh! Ya está cosido. <risa> Ahora, eh, lo que van a hacer es, ya que tienen una base y tienen un lado cosido, el otro lado es el pliegue de la tela, así que no necesitan coserlo, van a coser la boca de la bolsa. Yo le dejé más o menos un centímetro de espacio entre, el, entre la línea blanca y el borde de la tela porque mi cordel no es muy ancho que digamos. Si ustedes tienen un cordón más grueso, denle más espacio ahí. Porque ahora vamos a coser este lado, el borde ese de la tela, para hacer una canaleta por donde va a estar pasando el cordón. Y de nuevo, magia de la edición, ya está cosido. Ahora lo que vamos a hacer es, primero, bueno, voy a dar vuelta la, la bolsa para que quede bonito porque esto es al lado de adentro de la bolsa en realidad, ¿sí? Pero lo que vamos a estar haciendo es pasar el cordón por adentro de esa canaletita que cosimos recién. Yo renegué muchísimo haciendo esto. Porque elegí tiento de gamuza de una pulsera que tenía dando vueltas en mi casa, que ya hacía muchísimo, que no usaba. Y dije, bueno, vamos a usar esto. El tiento de gamuza queda muy bonito, pero es rugoso. Y pasarlo por adentro de la tela, que encima yo no calculé que iba a ser tan rugoso y tan difícil, si hubiese sabido hubiese dejado un espacio más grande. Pero yo le calculé a ojo y bueno, estuve como 40 minutos pasando ese cordoncito por el agujero. Para hacer el agujero simplemente es romper la tela en las dos puntas. Puede ser con una aguja, eh, que sea bien gruesa, esa tipo para matambre, o si no, con la punta de la tijera como estoy haciendo yo. Puede ser un cuchillo, puede ser un destornillador, puede ser cualquier cosa filosa que tengan con la que puedan hacer un agujero en la tela. Que no sea muy grande el agujero, porque si se les rompe, después se les va a descoser absolutamente todo. Así que háganlo con cuidado. Si ven que se les deshilachó mucho el borde que, que rompieron, pueden ponerle la, la gotita o un poquito de plasticola para evitar que el hilo se siga deshilachando. Y de nuevo, vamos a pasar el cordón, gracias a la magia de la edición, se van a ahorrar. Mis 40 minutos de sufrimiento Si yo hubiese usado un cordón común y corriente eh, Como los que se usan en, en las capuchas de los, de los buzos Que es uno plástico Mi vida hubiese sido mucho más fácil Si hubiese usado cualquier cosa que sea más sedosa, digamos, más resbaladiza No hubiese renegado tanto Pero lo que tiene de bueno el cordón este de gamuza, el tiento de gamuza es que no se va a escapar jamás. La bolsa va a quedar perfectamente cerrada para siempre. Ahora, esta pulserita venía con unas bolitas de metal que se usan para cerrarlo. Es simplemente una bolita gruesa por la que pasan las, las dos puntas del cordón y con eso se regula. Ahora bien, estas bolitas, tal vez la puedan llegar a conseguir sueltas en una mercería o en alguna tienda especializada, no se los puedo garantizar, porque yo cuando los compré, lo compré por peso, porque yo hacía billutería, entonces necesitaba comprar medio kilo de estas bolitas. Si no tienen una pulserita igual a esta, Pueden simplemente hacerle un nudo a, las, a los dos extremos. Si tienen un cordón que sea medio plástico, con un encendedor queman la punta de los nudos para que no se deshilache. Y con eso lo regulan, ¿sí? Porque yo entiendo que esto tal vez no sea tan fácil de conseguir eh, en todos los lugares. Pero es la parte menos relevante, digamos, porque solamente para cerrarla. Esta pulserita por ejemplo, venía con tres bolitas las otras dos bolitas son para evitar que la bolita más grande se, se escape. Tal vez si van a un local de billutería o en una feria puedan llegar a encontrar a alguien que vende también este tipo de pulseras. La pueden aprovechar. Pregunten tal vez a alguna parienta si tiene billutería dando vuelta que no use. Eh, tal vez incluso un collar. A veces Algunos collares vienen con, con cordones. Incluso pueden usar un cordón de una zapatilla vieja que ya estén por tirar aprovechan es lo, es lo de menos esto ya es un, un detalle de color este método con las bolitas es súper práctico porque eh, permite que se cierre y se regule y sin hacer mucho mucho drama ahora bien en esta bolsa de tela que era de 20 centímetros por 16 centímetros de ancho entran 6 sets de dados que Son todos los sets de dados que tengo Tal vez entren más Pero no tenía más para experimentar Y en la forma en que se cierra la bolsita Que es ajustarle la, la boca Para que no se salga nada Y cerrarlos Por completo, por completo con, la, con la bolita Es re práctico porque no se escapan Yo lo estuve zarangueando Y ni siquiera intentó abrirse Así que bueno Este fue mi Super micro tutorial sobre cómo hacer una bolsa de tela. Si ustedes van a hacer sus propias bolsas, tenemos un canal de Discord, tenemos Instagram. Sáquenle fotos, suban fotos. Me encanta ver todas las artesanías que hacen ustedes porque siempre encuentran una forma de mejorar lo que yo hago. Así que compartan todo lo que hacen que me encanta verlo. Nos vemos en el próximo video.